Bueno, bienvenidas y bienvenidos a esta especie de, no sé, de lugar sin lugar. Eh, dimos bastantes vueltas para terminar aquí. La verdad es que no está eh, no es simple la cuestión ¿no? de encontrar este, el, el lugar que nos hospede para encontrarnos en la internet. Uno pensaría que debería ser más sencillo a esta altura de las cosas, pero no lo es. Eh, espero que Google Meet se porte bien. Ya hay algo que no me gusta demasiado, que es que la, la vista en mosaico me permite ver solo a cuatro de ustedes. Eh, así que como que me quita un poco la sensación, digamos, de, de estar en una sala todos juntos y poder verles las caras. Este, pero, bueno, habrá que adaptarse a las herramientas de las que disponemos. No deja de ser coherente, digamos, con el, con el tema o la propuesta de esta charla y de este seminario, que nos estemos encontrando a, tra a través de interfaces digitales y aparatos electrónicos. Eh, digamos que el virus, al encerrarnos en nuestras casas, evidentemente nos ha empujado en el camino, como digo por ahí en el texto que escribí, en el camino por el que ya veníamos, de integrarnos cada vez más con los aparatos que nos rodean cotidianamente eh, y, con, y con la red, naturalmente, con la internet. ¿no? Eh, así que, bueno, esta charla tiene, que, digamos, por un lado es una charla de presentación o de introducción al seminario que vendrá próximamente, con el mismo título, pero al mismo tiempo, bueno, naturalmente la idea es que no sea solamente una tanda publicitaria para el seminario, que... Por otra parte, espero que algunos de, algunos de ustedes hagan, pero no todos lo van a hacer porque no hay cupo. Así que eso ya lo sabemos de antemano, por lo menos en esta edición. Este, así que trataremos de que la charla, digamos, al costo de spoilear algunas cosas para los que sí hagan el seminario, eh, tenga, tenga algunas cosas interesantes que muevan algunas neuronas que hagan pensar. Eh, dentro de las limitaciones de esta, de esta situación este, digital y, y tecnológica en la que estamos encontrándonos, me gustaría que esto no fuera un monólogo, como siempre que, que me toca dar algún tipo de charla, curso, seminario, lo que fuere, eh, yo como no tengo este mosaico no lo veo, eh, o veo... A poquitos, entonces eh, si quieren intervenir con algún comentario o pregunta, me parece que la manera brutal que van a, a la que van a tener que recurrir es prender el micrófono e interrumpirme. Este, así que no tengan ningún pudor en hacerlo, de todos modos al final la idea es dejar un, un rato para que charlemos y para comentarios o preguntas pero si, si emerge algo entre medio, también por favor siéntanse libres de, de aportar y de intervenir. Bien, entonces, eh, digamos, ¿cuál es el, el marco general, la situación eh, que motiva estas reflexiones que digamos, voy a presentar así esquemáticamente en esta charlita y que vamos a desarrollar un poco más en el seminario? Bueno, es esta situación que estamos viviendo los humanos en conjunto de estar subidos a una especie de tren que es el tren de la tecnología, que avanza a toda marcha y a toda velocidad hacia algún lugar que no sabemos cuál es, ¿no? eh, Tenemos ahí distintas versiones, distintas impresiones, sensaciones hipótesis acerca del lugar al que nos está llevando. Eh, probablemente muchos piensan que nos está llevando por el camino más directo hacia el apocalipsis. Algunos también, diría que menos, eh, están pensando que quizás nos depare en el futuro, no sé, una especie de utopía tecnológica donde podamos delegar eh, el trabajo las tareas básicas de la supervivencia en, no sé, en robots y en sistemas automatizados y dedicar todo nuestro tiempo, nuestros días a actividades espirituales y creativas. Y entre medio estamos muchos que no tenemos ni idea, este, pero que no dejamos de mirar con cierta inquietud, digamos, viendo el proceso de cambio acelerado, en el que estamos viviendo eh, todo lo que sucede ¿no? mi hipótesis y acá ya habría como quizás un primer punto para la polémica no es que no solo nosotros eh, ciudadanos de a pie digamos no sabemos para dónde está yendo todo esto sino que no lo sabe nadie ni bill gates ni mark zuckerberg ni eric schmidt ni o sea hay gente que evidentemente tiene eh, mucho más poder en decidir qué tecnologías llegan al mercado, cómo se implementan. Pero salvo algunos futurólogos que se animan a imaginar el futuro, me parece que nadie tiene idea de a, a dónde va a parar toda esta historia. Eh, es decir que ese tren de algún, en algún sentido se maneja solo, ¿no? la cabina está vacía. O en todo caso, no hay ningún humano en la cabina de ese tren. Eh, así que, bueno, esta, somos pasajeros voluntarios o involuntarios, no hay demasiada opción, digamos, algo que uno se vaya a vivir al bosque este, y a, a hacer su propia huerta y vivir de la autosubsistencia de estar un poco subido a este tren, ¿no? Y aún en el bosque, digamos, no va a dejar de llegarte de consecuencias de lo que suceda con el resto del mundo, ¿no? Eh, entonces, tenemos estas distintas actitudes, podríamos llamarlos los extremos, digamos, de estas actitudes, los eh, tecnófobos y los tecnófilos. ¿no? Los tecnófobos son, eh, bueno, los que tienen una relación complicada con las tecnologías digitales, eh, que piensan que quizás eh, nos están mecanizando, deshumanizando, alejándonos físicamente, eh, y, y que por otra parte quizás tienen dificultades incluso para relacionarse con ellas, eh, que no las entienden, digamos, que sienten que hay una especie de brecha, de abismo entre los aparatos con los que convivimos diariamente y nosotros. Y del otro lado tenemos los tecnófilos, tecnófilos que lo viven con bastante más entusiasmo, que quizás están esperando el próximo modelo de iPhone o de, o de laptop o de lo que fuere, eh, que tienen una relación quizás más fluida, se llevan mejor con los aparatos, pueden jugar con ellos a, a cosas divertidas, digamos. Eh, y, eh, por otra parte, tenemos distintas visiones que nos ofrece el arte, la literatura, acerca de estos distintos futuros a los que podríamos estar conduciendo. Son mucho más abundantes las visiones apocalípticas, ¿no? En general, en términos narrativos, garpa más cuando las cosas andan mal, ¿no? Entonces, de Terminator para adelante, tenemos una gran variedad de visiones de cómo puede terminar yéndose todo al tacho. Las visiones utópicas u optimistas son más escasas, ¿no? Hay que pensar en, qué sé yo, los supersónicos, para quienes tienen la edad suficiente para recordar ese dibujito. Este, pero bueno, el caso es que la tecnología nos concede... Lo que hasta no hace mucho hubieran parecido superpoderes. La capacidad, teniendo un smartphone, de, bueno, ya saben ustedes todas las cosas, de comunicarnos a distancia, ubicarnos en un mapa, registrar fotos y video, eh, tener una memoria electrónica en la mano, este, todas esas cosas, digamos, que podemos hacer con ese aparatito. Eh, efectivamente nos convierten en algo así como sobrehumanos, ¿no? comparado con lo que uno, la, la, las posibilidades que estaban al alcance de un humano hace no mucho tiempo atrás. Eh, ahora bien, yo sí, que señalaría que también la tecnología nos confiere lo que podríamos llamar superdebilidades, ¿Por qué? Porque nos volvemos dependientes de esos aparatos. ¿no? La normalidad de nuestras vidas depende del correcto funcionamiento de una gran red de tecnologías que pueden resultar más frágiles de lo que parecen. Mientras funcionan, todo anda bien, pero en cuanto se cae el internet, eh, todas nuestras vidas, <ríe> no sé en el caso de ustedes, pero por lo menos en el caso de la mía, la organización cotidiana de la vida se desarma rápidamente y ni hablemos de cuando se corta la luz, por ejemplo, ¿no? Cosa que sucedió hace no mucho, aquí en la mayor parte del territorio argentino, estuvimos 24 horas sin luz y ya nos veíamos to todos en una especie de situación posapocalíptica, este, saliendo a la calle a buscar cómo sobrevivir. Por suerte volvió. Eh... Pero en definitiva diría que más allá de estas visiones extremas, de estas eh, filias y fobias eh, y de estas utopías y apocalipsis, hasta el momento cuesta, digamos, es difícil decidirse por decir que los aparatos que nos rodean eh, son simplemente buenos o malos. Eh, el teléfono celular del que hablábamos, bueno, nos ofrece todas esas posibilidades que realmente amplían nuestra capacidad de acción, nuestros poderes, en ese sentido uno diría que es bueno, y al mismo tiempo saben ustedes todas las consecuencias no tan positivas que tiene como, digamos, provocar una cierta dependencia, una cierta adicción. Hay estudios que leí hace un tiempo eh, que dicen que, si el, tu teléfono celular está presente en la misma habitación, aunque esté en silencio, eh, hay una parte de, la, de nuestra atención, una parte del cerebro que está prestando la atención permanentemente. Entonces, si el celular está ahí, eh, los voluntarios en este estudio tenían un peor desempeño en test de, de concentración y de inteligencia que si el celular está fuera de la habitación. Así que literalmente el celular nos hace más estúpidos. Eh, pensaba hablando de, de esta cuestión de las magias de la tecnología, una cuestión que a mí me intriga, que no sé si habrán ustedes pensado en algún momento, eh, que es, es extraña la popularidad de estas películas y libros tipo Harry Potter y otros, ¿no? que, que, eh, que hablan de una magia fantástica. ¿No? O sea, ¿qué necesidad o cuál es el atractivo de seguir pensando en una magia de fantasía cuando vivimos rodeados cotidianamente de una magia tecnológica? ¿No? ¿Por qué siguen resultándonos seductoras esas historias? Eh, ¿Por qué una magia como la de Harry Potter es encantadora y la magia con la que vivimos día a día parece que no, o no tanto, o no para todos? ¿No? O sea, una preguntaría, ¿quién necesita una varita teniendo un smartphone. Eh, pero bueno, en todo caso vivimos en este momento extraño que yo diría que es como una especie de choque de civilizaciones. O no civilizaciones, exactamente, ¿no? Pero ese momento tantas veces anticipado por la ciencia ficción de contacto con una inteligencia alienígena me parece que está sucediendo ahora mismo, con la diferencia de que bueno esas inteligencias alien no bajaron de un plato volador, no fue un acontecimiento así tipo encuentro cercano del tercer tipo, sino que fueron llegando de a poco y al abrigo, digamos, o con el camuflaje de la familiaridad que uno tiene con lo que uno mismo ha creado. Entonces, eh, con ese disfraz se metieron en nuestras vidas y empezaron a conquistar el mundo. Y ahora lo comparten con nosotros y tal vez, digamos, según prevén algunos, terminen dominándonos o desplazándonos. Este, uno diría, bueno, qué buen truco, ¿no? <ríe> qué buena estrategia para conquistar la tierra, presentarse en primera instancia como nuestras herramientas o ayudantes o esclavos, eh, para ocuparlo todo, digamos, antes de tomar el poder. Eh, pero aparte de ese encuentro, ese encuentro con esa inteligencia diferente, que es la, la inteligencia de las máquinas y que está por otra parte en pleno desarrollo, eh, no tiene lugar en un territorio neutro, ¿no? como dos ejércitos que se encuentran. Este, en un frente de batalla o algo por el estilo, sino que tiene lugar en el interior de nuestras casas, como podemos verificar en este momento, embebido en nuestras vidas, ¿no? completamente integrados. Eh, es decir que están cambiando, no solo cambia la tecnología, sino que cambian los humanos. ¿no? Cambia la configuración, la definición de lo que es ser un humano, cambia aquello en lo que consiste en nuestras vidas, la rutina diaria. Entonces, tampoco es un proceso ah, Bueno, mi gata está interviniendo en nuestra en esta conversación haciendo lío. Eh, entonces, decía, no es un proceso que podemos observar desde afuera, eh, sino que nosotros mismos estamos cambiando al mismo tiempo, incluso físicamente, ¿no? este, por el avance de la medicina, la biotecnología etcétera, etcétera. Entonces, en esta situación de, de creciente ensamble, de creciente mezcla entre estos artefactos y nosotros, es que se vuelve de pronto relevante esta, la pregunta que le da título al seminario, eh, ¿cómo distinguir a un humano de una máquina? Eh, es una pregunta que quizás en un pasado no muy lejano podía parecer una tontería, simplemente banal. Digamos, nadie se preguntaba cuál era clara la diferencia entre un humano y una máquina. ¿no? Una máquina era un artefacto físico que estaba ahí, que nos ayudaba, era una especie de herramienta para hacer algo. ¿Mm? Ocupaba en ese lugar subordinado, digamos. Eh, como dice un pensador que se llama William Flusser, eh, las máquinas eran la amplificación técnica de alguna capacidad humana. Incluso las máquinas tradicionales, ¿no? Un molino puede moler más grano de lo que puede moler cualquier ser humano, una catapulta, lanzar una piedra más lejos, etcétera, etcétera. Entonces, las máquinas hacían lo mismo que podía hacer un ser humano, pero mejor o en más cantidad. Eran como una especie de amplificación cuantitativa de unas capacidades humanas, de las cuales después la revolución industrial, saben ustedes, sacó grandes ventajas. Pero la cuestión empieza a cambiar un poco en la medida en que las máquinas se vuelven primero eléctricas, después electrónicas, ahora digitales, tal vez en un futuro no muy lejano, cuánticas. Están hechas como de pliegues cada vez más finos de la materia, uno ya no ve los engranajes, son una cosa muy intrincada, muy pequeñita, muy inaccesible, como el virus, este, ya que estamos eh, con ese tema candente. Entonces, en la medida en que adquieren esa complejidad y ese carácter de cajas negras, eh, esa naturaleza de herramienta pasiva que siempre fue en realidad un poco dudoso en el fondo, ¿no? un poco cuestionable, eh, se vuelve cada vez más inverosímil. Eh, tienen como cada vez menos de cosa, ¿no? ya no son como la máquina hecha de palancas y poleas y engranajes, y tienen cada vez más de espíritu, ¿no? sea lo que sea, esa palabra espíritu que es un poco quizá anticuada, eh, pero que es el nombre de algo, de algo que tenemos los humanos, aparentemente, ¿no? de un cierto privilegio de algún tipo de sustancia eh, de uso exclusivamente humano. Eh, entonces, es esa exclusividad, la exclusividad del espíritu, que era nuestro privilegio, eh, la que empieza a verse un poco cercada o puesta en cuestión. Eh, cuando estamos eh, promocionando esta charla en Facebook, eh, en un comentario un amigo puso una respuesta de una sola palabra a, a esta pregunta, cómo distinguir una máquina, una, un humano de una máquina, que es la palabra CAPTCHA. Saben ustedes, eh, me imagino, este captcha esas palabritas difíciles de leer que uno tiene que escribir para demostrar que es un humano. Esa es la manera que tiene en este momento la internet. Ahora hay algunas versiones más evolucionadas, digamos. Aquí eh, les presento a, a Moma. Hola, Moma, salude. Eh, mi colaboradora en esta charla. Eh, Que bueno, eso esa es la manera que tenemos por ahora de hacer exactamente eso, no, distinguir a un humano de una máquina. Eh, CAPTCHA es una sigla eh, que quiere decir Completely Automated Public Turing Test to Tell Computers and Humans Apart. O sea, algo así como test de Turing completamente automatizado para diferenciar a computadoras de humanos. O sea, exactamente lo que estamos buscando, por ahí ya resolvimos la cuestión. Eh, ¿Qué es esta cuestión del test de Turing? Supongo que también muchos de ustedes ya habrán pasado por ahí, pero breve explicación para quienes no. Eh, el test de Turing es una cosa que propuso el señor Alan Turing en 1950, en un artículo muy famoso que se llamaba Computer, se llama Computing Machinery and Intelligence. Eh, Habrán visto a Alan Turing se convirtió hace poco en un personaje de una película, ¿no? ¿Cómo se llamaba? ¿El Código Enigma? No. Bueno. Eh, si alguien se acuerda, me avisa. imitation Game. imitation Game. Eh, bueno. Entonces el eh, test de Turing es una propuesta que hacía él para decidir si una máquina es inteligente o no. El problema acá es que no hay una definición universalmente aceptada, clara, nítida de lo que es inteligencia. Eh, así como palabras relacionadas, tipo conciencia, no sabemos exactamente de qué estamos hablando cuando hablamos de estas cosas. Entonces la manera que encontró Turing de rodear esta vaguedad de esta indefinición, es eh, tomar un juego de salón, según cuenta él en el artículo, que consistía en que una persona, un asistente a este encuentro social, tenía que diferenciar a un hombre de una mujer sin verlos. ¿no? Estando el hombre y la mujer en habitaciones separadas y comunicándose solamente por escrito, podía hacerles preguntas. Eh, y de esa manera tenía que, eh, digamos, adivinar eh, cuál era cuál. Interesante el origen relacionado con la cuestión de género, de esta cuestión, ¿no? Es como un tema que realmente se podría indagar y que tiene puntas muy interesantes. La relación entre computadoras y mujeres. Hay como varios puntos en la historia donde hay eh, situaciones análogas. Piensen ustedes que la computadora sale del telar de Jacquard, ¿no? los telares de la revolución industrial vienen a reemplazar tareas eh, característicamente femeninas por ejemplo ¿no? también acá en el artículo de turing la computadora pasa a ocupar de pronto el lugar de la mujer el desafío se convierte en que esa persona tiene que distinguir al humano de la computadora haciéndoles preguntas ¿no? entonces en el test de turing eh, la cuestión de diferenciar a un humano de una máquina se convierte en una cuestión de convencer a alguien, ¿no? es una cuestión de, de simulación o de imitación, que también la imitación o la mímesis es un tema importante en toda esta historia que vuelve a aparecer en distintos contextos. Entonces, el CAPTCHA, es una forma de ese test de Turing, eh, con la diferencia de que, eh, bueno, en realidad sí, se trata de una computadora que está, está tratando de hacerse pasar por un humano, ¿no? por ejemplo, de completar un formulario de manera automatizada, ¿no? entonces el CAPTCHA le cierra la puerta, digamos. dice, no, vos sos un bot, sos un programa de computación, eh, eh, te quedas afuera eh, eso funciona todavía, la pregunta es por cuánto tiempo ¿no? eh, aguanten los bots dice Mark eh, están aguantando están aguantando muy bien este, de hecho se vuelven cada vez mejores cada vez más eficaces en tareas que que eh, que eran hasta hace poco de clara ventaja humana. Por ejemplo, lo que hacemos cuando desciframos un CAPTCHA. Tendrán ustedes la experiencia de que a veces a nosotros humanos nos cuesta mucho eh, incluso leer esas palabras enrevesadas. Eh, el reconocimiento de patrones es algo que nuevas tecnologías como el Deep Learning, las redes neuronales, eh, bueno, están haciendo progresos acelerados en estos momentos eh, y entonces no, no sabemos muy bien cuánto tiempo va, va a durar la ventaja que tenemos en ese terreno, cuánto tiempo los CAPTCHA van a poder cumplir esa función. Pero bien, otro punto de partida de, de, de estas reflexiones es un, unas líneas, la una página final diría, de este librito, les muestro aquí, libro de Franco Bifo Berardi, pensador italiano, que se llama Futurabilidad. Es, eh, les voy a leer ahora un parrafito que está prácticamente en la última página del libro, es eh, la manera en la que con concluye, eh, y dice lo siguiente. La computación es un principio de reducción y determinación. El desarrollo de la inteligencia artificial y la penetración de dispositivos inteligentes en la esfera de la vida cotidiana y la actividad cognitiva implica que nuevas áreas del ser habrán de formar parte del reino de la computación. Pero ninguna computadora nos permite experimentar la totalidad de la esfera del ser. La existencia es aquello que no se deja reducir por ningún poder de procesamiento. La vibración existencial escapa a la computación. El tiempo, la muerte, la percepción de sí, el temor, la angustia y el placer. Lo incomputable es todo aquello que excede el proceso de automatización cognitiva. Por ende, afirmo que lo incomputable es la fuerza principal de la evolución humana. Lo incomputable es eso que hace que la historia sea humana. Eh, entonces acá me parece que Bifo trata de capturar en esta expresión de lo incomputable alguna especie de esencia que está tratando de resguardar ¿no? como si fuera el último brotecito verde en una ciudad bombardeada una especie de, de, de especificidad del humano eh, que me parece que abre una... Una pregunta muy interesante, yo no sé si, a ver, vamos a probar acá de, de abrir un poco el micrófono si alguien quiere intervenir eh, y, y decirme qué, qué, qué piensan de esto, si existe esta cosa, esto, esto, este punto que las máquinas no van a poder nunca reproducir del humano eh, esta idea de lo incomputable que defiende Bifo. Eh, me parece un poco falaz la idea de Bitcoin, igual. Bueno, ¿Me escucha? Te escuchamos, Mar. Es como que parece como algo que le aterra más que algo que, que supone. Porque el, el donde pone la línea, como que antes la ha puesto alguien más atrás y se le ha ido comiendo la tecnología. Entonces pues es cuestión de, de que pase el tiempo y llegue a ese punto. Totalmente, sí, hay algo de... Y más, más si uno viene leyendo el resto del libro, Futurabilidad, podemos decir que hay bastante de pánico en la posición de Bifo. Sí. Este, y por eso decía como una necesidad de defender un resto del humano. ¿no? Es evidentemente una posición humanista. ¿Alguien más quiere... Mm. Bien, entonces les propongo lo siguiente, como revisar un poco esta cuestión de, de qué, en qué reside, qué es esto del incomputable que dice Bifo, ¿no? nos habla del tiempo, de la muerte, de la percepción de sí, o sea el tiempo, qué sé yo, las computadoras, los programas se desarrollan en el tiempo, los, las computadoras tienen un control del tiempo muchísimo más preciso y fino que nosotros, la muerte, bueno, la idea de la muerte o la representación de la muerte, en principio no veo por qué una computadora no la podría tener y en la muerte en sí tampoco hay pensamiento, ni, ni, ni humanidad, digamos, es donde se termina. ¿no? Percepción de sí también, las computadoras pueden tenerla perfectamente en los sistemas robotizados, por ejemplo, es esencial el feedback, ¿no? la retroalimentación que le permita a, al sistema saber qué es lo que está haciendo. Y después el temor, la angustia y el placer, bueno, por ahí, ahí me parece que empieza a aparecer algo eh, que puede tener un poquito más de sentido. porque Bueno, podemos coincidir en que al menos por ahora no sabemos que las computadoras eh, sientan nada, tengan en sus procesos algo parecido al temor, a la angustia o el placer, entonces por ahí Bifo se está refiriendo a esa cosa que tenemos los humanos, que se llama emociones, sentimientos, pasiones, ese lado emotivo que quizá podemos resumir tomando prestada una palabra del filósofo holandés Spinoza, podemos denominar afectos. Entonces, esta cuestión de los afectos eh, va a ser uno de los, de los ejes del seminario. ¿no? Es una cuestión de la cual me interesa bastante hablar. ¿Por qué? Básicamente porque es una cuestión de la que no se está hablando demasiado en la conversación eh, actual, en particular en la conversación actual relacionada con tecnología. Eh, por ejemplo, todos los desarrollos en torno a la inteligencia artificial en este momento no parecen inquietarse demasiado por ese aspecto de la cuestión, ¿no? salvo excepciones, así, intervenciones un poco marginales, pero quizás tendríamos que empezar a pensarlo, eh, tendríamos que pensar en términos de una emoción artificial, ¿no? porque quizás después de todo los afectos son aquello que, le da sentido a la información, ¿no? que hace que los datos tengan un significado, que a nosotros nos afecten, que podamos otorgarles una relevancia, un orden de importancia, que podamos seleccionarlos y utilizarlos con una cierta finalidad. Eh, entonces, eh, para hacer una primera aproximación a esta cuestión de qué podemos estar hablando cuando hablamos de afectos, eh, hay una cita que, que me gusta mucho de, de un pensador antropólogo norteamericano llamado Gregory Bateson, que hacía una diferencia entre el número y la cantidad. Y decía lo siguiente, los números son el resultado de contar. Las cantidades son el resultado de medir. Esto significa que los números pueden ser precisos porque existe una discontinuidad entre cada entero y el siguiente. En el caso de la cantidad, ese salto no existe. Y dado que los saltos están ausentes del mundo de la cantidad, es imposible que una cantidad sea exacta. Puedes tener exactamente tres tomates, jamás puedes tener exactamente tres galones de agua. La cantidad es siempre aproximada. Esta es una distinción, me gusta de la manera muy gráfica, ¿no? con los tomates y los litros de agua en, en, en la que lo pone Bateson, pero es bastante conocida, creo, por, por todos nosotros. Es como la diferencia entre lo discreto y lo continuo. Y me recuerda también a la diferencia entre lo digital y lo analógico. ¿no? Ahí ciertamente hay una diferencia entre las computadoras y los humanos. Las computadoras son digitales, nuestro cerebro... Nuestros cuerpos, todo en nosotros, funciona, por el contrario, eh, con variaciones de magnitudes continuas, ¿no? Y ciertos umbrales que en cierto momento se cruzan, pero en todo caso somos artefactos analógicos. Ahora, ¿nuestro carácter analógico nos da algún poder especial? ¿Nos eh, permite hacer algo que los sistemas digitales no pueden? Bueno, no necesariamente, porque la verdad es que una cantidad puede, en el sentido de Bateson, puede representarse como un número con una precisión arbitraria. Y un sistema digital puede hacer cálculos sobre cantidades también como un sistema analógico e incluso a veces con una precisión muy superior. Eh, entonces, un sistema digital puede imitar, nuevamente aparece acá la imitación, o emular, mmm, una naturaleza un sistema continuo sin mayor dificultad. O sea, en otras palabras, las cantidades o las magnitudes continuas siguen formando parte del reino de lo calculable, siempre y cuando se puedan medir. Que la medición es aquello que nos permite convertir a esa cantidad en una cifra, en un número. Entonces, acá aparece por ahí una distinción ulterior que es necesaria, y que hace que la cosa se va poniendo se vaya poniendo más interesante, que es que hay cantidades que podemos medir y hay cantidades que no podemos medir, que podríamos llamar intensidades, ¿m? que no podemos volcar en una cifra, o por lo menos no fácilmente, no tenemos herramientas para hacerlo, hablamos de cosas como, no sé, un dolor de muelas, la alegría de vivir o la tristeza de una despedida, este, justamente de sensaciones y afectos. Eh, no tenemos todavía, a pesar de toda la evolución de, de la tecnología, un dolorómetro, por ejemplo. ¿no? Se, tenemos que seguir confiando en los reportes de la persona que siente el dolor, lo cual abre la puerta a una cantidad de problemas, como ustedes sabrán, porque muchas veces a la persona que siente el dolor no se le cree, por ejemplo, ¿no? Se le dice que exagerada, ¿no? Como es, está encerrado ese valor, digamos, esa intensidad está encerrada dentro de la persona, es inaccesible desde afuera, entonces es eh, susceptible de duda, de engaño, de mentira. Ahora bien, la medibilidad es una cuestión técnica, ¿no? No es como una propiedad intrínseca, de esa cantidad, eh, sino que depende de las herramientas de medición con las que uno cuente. Por ejemplo, la temperatura es una sensación subjetiva, pero deja de serlo si yo tengo un termómetro, ¿m? porque ahí puedo convertir la temperatura en un número que me sirve para, por ejemplo, ponerme de acuerdo con otra persona, ¿no? Si sí, yo digo, ah, esto está fresco, y la otra persona me dice, no, pero no está tan fresco, y bueno, medimos la temperatura y decimos, bueno, está a 35 grados, y ya no importa si a vos te parece, te parece fresco o no, ese es el hecho objetivo, digamos. ¿no? Entonces, ese aparato de medición permite convertir una sensación subjetiva en un hecho objetivo. Eh, <coughs> Entonces, por ahí, lo que, eh, ese, digamos, lo que constituye ese reducto del humano, eh, eso que escapa al cálculo, sea ese conjunto de intensidades que pueblan nuestra experiencia y, y que todavía, al menos, no son técnicamente medibles. Los afectos serían una, una especie de esa intensidad, son intensidades emotivas. Después tenemos, por ejemplo, el dolor, que son intensidades físicas. Están, por otra parte, muy cercanas unas de otras, ¿no? O sea, el dolor físico produce un afecto emocional eh, y a veces los afectos emocionales producen sensaciones físicas. Entonces, en este esquema, lo calculable tender, tendería a coincidir con lo objetivo. ¿no? En el sentido de aquello que es susceptible de convertirse en una cifra que se puede acordar con otro, que se puede discutir públicamente, que sirve para zanjar discusiones. ¿no? Vamos, medimos, se acabó la discusión. Como el aparato de medida es el juez y el testigo experto, digamos, que dirime nuestra, nuestro desacuerdo, nuestra diferencia. Y por el contrario, lo incalculable es lo subjetivo, lo que está atrapado en el reino de la experiencia privada, privada, en la interioridad, que no es materia de opinión porque no se puede discutir que cada uno siente lo que siente. Eh, entonces, lo que está de por medio acá es como es la cuestión del número. El, el número, saben ustedes, ocupa un lugar privilegiado en la cultura de Occidente. Desde Pitágoras, el maestro de Platón, que ya proponía que el número era como la naturaleza última de todas las cosas. Era como la vía regia de acceso a la verdad y a la sabiduría. Eh, lo interesante es que hoy en día podíamos, podemos decir, bueno, Pitágoras tenía razón, ¿no? El número, la manipulación numérica del mundo, nos ha permitido, eh, bueno, dominar a la naturaleza, por así decir. Por alguna razón hay alguna especie de afinidad íntima entre el número y, y lo, las cosas que pueblan el mundo. ¿no? Eh, hay una, una cita que me llama la atención de un pensador cristiano, en realidad, que es donde uno quizás menos esperaría, uno diría, bueno, eh, la antigüedad, este, en el medioevo, fue un momento de cierta decadencia, de la escuela pitagórica, este, de, de la fascinación por el número, pero sin embargo Isidoro de Sevilla, alrededor del año 600, decía lo siguiente, Quitad el número de todas las cosas y todas las cosas perecen. Quitad el cálculo del mundo y todo queda envuelto en oscura ignorancia. Y tampoco el que no sabe calcular se distinguirá del resto de los animales. ¿No? Para Isidoro la capacidad de calcular es lo que nos hace humanos. ¿No? Lo, que nos lo que nos distingue de los animales. Eh, entonces, eh, esta cuestión de la cuantificación del mundo, de la medición, de la captura numérica del mundo a través del cálculo, eh, se vuelve muy importante con el inicio de la modernidad. Eh, la la propuesta cartesiana de ¿no? René Descartes, eh, la cuestión del pensamiento claro y distinto, tiene que ver con esa capacidad de una captura eh, numérica del mundo, eh, que por otra parte mmm, tiene mucho que ver con el, con, con el origen de las máquinas tal como las concebimos, ¿no? porque por un lado sacar esas cuentas, nos permite crear máquinas cada vez más complejas, y por otro lado porque desprende o quita a las máquinas del lugar de la magia. En tiempos premodernos, en el Renacimiento todavía, las máquinas eran, bueno, eran como ingenios que todavía estaban un poco mezcladas eh, con el reino de lo sobrenatural, ¿no? Eh, estaban contaminadas de espíritu, por así decir, eh, del mismo modo que la química estaba mezclada con la alquimia y la astronomía con la astrología. Entonces, este, esta, este corte cartesiano, esta división que hace Descartes entre la materia y el espíritu, permite, por un lado, dejar en reserva el espíritu como un privilegio exclusivamente humano, pero por otro lado permite una especie de desencantamiento del mundo. ¿no? Las cosas son solamente cosas eh, y las máquinas son solamente máquinas, no tienen espíritu. Es la máquina transparente en su operación. Eh, bien. Entonces, otra cuestión que, que vamos a charlar en el seminario es un poco esta historia, ¿no? la historia de, de la era moderna, que es el lugar en el que todavía estamos transitando, tratando de salir o de transformar en otra cosa, con éxito parcial o discutible, pero que sigue siendo el paradigma bajo el cual pensamos las cosas. Hay, hay algunos autores... Eh, que dicen que este giro cuantitativo fue la clave del éxito, del éxito impensado que tuvo Europa, eh, que lo, la llevó a conquistar el mundo ¿no? en la época del imperialismo, siendo que Europa era un continente bastante atrasado, por ejemplo en relación a la cultura islámica o a la China, que en, en, digamos, en los inicios de la modernidad o en el Renacimiento estaban mucho más avanzadas, ¿no? en su cultura, que, el, que los europeos. Pero, bueno, parece que apelando a este truco, digamos, de la cuantificación, de pronto eh, se encontró una clave para el poder indudable eh, que desplegó eh, Europa en todo el mundo. Eh, entonces, esta historia de la modernidad la vamos a, a tratar de pensar un poco en relación a lo que está pasando ahora. Hay otro momento que para mí es un momento bastante clave, que viene en el siglo XX, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, eh, que es donde aparecen como las, las bases de la llamada sociedad de la información en la que hoy estamos viviendo, eh, y, y toda la teoría que permite el desarrollo de las computadoras y de los sistemas digitales. Eh, hablamos de la teoría de la información de Shannon, de la teoría general de sistemas, de la cibernética, digamos todo ese conjunto de cosas más o menos relacionadas eh, que se desarrollan sobre todo en los Estados Unidos en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial y que en cierto sentido son formas de pensar muy coherentes con ese dualismo cartesiano porque... Llevan quizá más lejos ¿no? esa cuestión, eh, esta idea de la información, eh, lleva más lejos esa idea de la cuantificación, a un nivel de abstracción que separa completamente esa cuantificación de cualquier significado o materialidad. ¿no? Esa es la teoría matemática de la información de Shannon. Eh, entonces la información misma se vuelve cuantificable, ya no es algo que digamos, hace sentido o que tiene un significado para alguien en particular, sino que la información puede estar ahí por sí sola, archivada en un disco rígido o en la nube y sigue siendo información y ocupando un lugar que se puede medir, eh, incluso puede tener, no tener significado alguno o no tener ningún sentido y sin embargo no por eso deja de ser información. ¿no? De hecho el ruido suele ocupar mucho más lugar que información que tiene significado para nosotros humanos, porque toda información que contiene redundancias eh, se puede comprimir más que una información puramente acerosa. Entonces, eh, más o menos por ahí va la cosa, la idea es después también pensar un poco lo que está pasando, con esto que anticipábamos al hablar del CAPTCHA, que es esta capacidad creciente de las máquinas de invadir territorios que hasta no hace mucho eran exclusivamente humanos, en particular todo lo que tiene que ver con el procesamiento paralelo, ¿no? o sea, había una división de tareas bastante clara entre humanos y máquinas donde las computadoras eran muy buenas para tareas seriales, para todo lo que tuviera que ver con sacar cuentas o hacer procesos de manera extremadamente rápida y exacta y con una memoria perfecta, eh, y los humanos éramos muy buenos para reconocer objetos a nuestro alrededor cuando miramos o para entender el lenguaje natural, eh, para jugar al Go, qué sé yo, para hacer tareas que tienen más que ver con el procesamiento paralelo y el reconocimiento de patrones. Esta frontera es la que está flaqueando un poco, que está un poco puesta en cuestión por algunos desarrollos recientes. Entonces, saben ustedes, por ejemplo, ya no somos los mejores en el juego del Go, los humanos. Este, así como hace ya unos cuantos años no somos los mejores jugando al ajedrez. Eh, entonces, eh, vamos a pensar un poquito en qué es lo que hacen estas tecnologías de deep learning o de aprendizaje profundo y de redes neuronales, y qué es lo que no hacen. ¿no? ¿En qué medida pueden ser eso que estamos buscando, una inteligencia, y en qué sentido no? Digamos, como anticipo, podemos decir que por ahora al menos estas inteligencias son muy poderosas en el campo al que se dedican, pero son tremendamente especialistas, ¿no? Se dedican a hacer una sola cosa en particular. Jugar algo o reconocer objetos en una imagen eh, o encontrar patrones en un conjunto de estudios médicos, pero no pueden hacer dos de esas cosas a la vez, digamos, todavía estamos lejos de lo que se podría llamar una inteligencia general, tenemos incluso redes neuronales que están haciendo cosas algo así como arte ¿no? y ahí llegamos a, a otro de los ejes digamos, de los que vamos a hablar que es la cuestión del arte eh, que hacen como imitaciones bastante verosímiles de eh, cosas que tradicionalmente se consideran artísticas ¿no? por ejemplo replicar el estilo de Picasso, de Van Gogh y poder aplicarlo a cualquier foto que les demos ¿no? en las redes neuronales que se llaman de Style Transfer, que logran estilos pictóricos bastante convincentes. Eh, habría que preguntarse en qué medida puede uno llamarle a eso arte. Eh, en todo caso, como decía Gaby y mi esposa en un momento, podrán pintar como Van Gogh, pero no pueden cortarse una oreja. Este, no solo porque no tienen orejas ni manos con las cuales cortarlas, eh, sino porque no pueden hacer dos cosas distintas. ¿no? Esa máquina que pinta como Van Gogh, pinta, digamos que es una imagen digital con el look de Van Gogh, eh, hace eso y nada más, no tiene nada parecido a lo que tenía, a lo que suponemos, a lo que podemos imaginar que tenía Van Gogh, que es una interioridad, digamos, ¿no? este, un conjunto de pensamientos, de afectos, de procesos mentales, del cual salían muchas cosas, por un lado cuadros y por otro lado el acto de cortarse una oreja. ¿no? Eh, bien. Así que bueno, más o menos por este lado van los tiros, tenía más cosas acá para decir, pero como siempre eh, tiendo a eh, ser más extenso de lo que debería, digamos como para tirar solamente un punteo, unos, unos, unos este, títulos antes de abrir el micrófono y escuchar sus preguntas o comentarios. Hay eh, otra cuestión de la que también me interesa hablar, que es la cuestión de la vida y la división entre lo natural y lo artificial, y el lugar en el que estamos los humanos, justamente, en esta especie de, de divisoria entre naturaleza y cultura, eh, y qué pasa ahí con figuras que empiezan a poner en cuestión esa división entre naturaleza, y, y entre lo natural y lo artificial, y los límites mismos de lo vivo, ¿no? O de lo que consideramos un aparato y lo que consideramos un cuerpo vivo. Entonces vamos a hablar de monstruos, de autómatas, de cyborgs, y por qué no, de una criatura que está muy de moda en los tiempos que corren, que es el virus, ¿no? Que es también un organismo que está al borde de la vida, que es prácticamente un pedacito de información desnuda, una cadena de ADN rodeada de una cápsula de proteínas eh, que no tiene metabolismo, no se mueve por sí solo, no tiene sistema nervioso, nada, ¿no? Es realmente casi una cosa y sin embargo ya vemos los contundentes efectos que está teniendo en estos momentos eh, sobre todos nosotros humanos que nos encontramos poco impotentes de este momento, con toda nuestra inteligencia que tan orgullosos nos pone eh, frente a esta pequeña criatura que es como quizás lo más estúpido que no podría imaginarse, ¿no? Eh, Así que eh, ese será otro de los ejes y finalmente eh, eh, abundaremos un poco más en la cuestión del arte eh, y en pensar dónde cae el arte en medio de toda esta, esta sopa, esta, este cruce de distintos tipos de criaturas y agentes activos en este momento en el mundo de los que estamos hablando, eh, yendo por un lado de una idea posible del arte más clásica, más tradicional, que justamente heredamos de la modernidad, que es la idea del arte como la expresión de la interioridad de un artista, ¿no? como algo que el artista manifiesta a través de su talento y pone ahí en el mundo una manifestación de sus pensamientos o sentimientos o intuiciones, de su inspiración, ¿no? esa sería una idea quizás más tradicional, en definitiva como la manifestación de ciertos afectos del artista, ¿no? entonces es una idea del arte, podríamos decir, humanista, bien humana, ¿no? Y por otro lado tenemos otras ideas del arte que van apareciendo que lo consideran más como, como el resultado de algo más parecido a un cálculo, justamente, ¿no? Como el resultado de la operación de un sistema, de un sistema de reglas. ¿no? Hay algo que a mí me interesa en particular que es el arte generativo uno diseña una determinada máquina, artefacto, programa, algoritmo, sistema y lo pone a andar y de ahí sale algo, una configuración, una forma que uno llama una obra ¿no? y que también uno se atreve a escribir, digamos, dentro del campo del arte a pesar de que tiene poco que ver con aquello que la modernidad creía que es el arte. ¿no? Eh, entonces, el primero sería más un arte de humanos o un arte más humanista, y el segundo más un arte de autómatas, quizá, o de cyborgs, ¿no? que trabaja con ciertas hibridaciones entre lo humano y lo no humano. Eh, así que ahí vamos a pensar un poquito en esta cuestión de un arte de sistemas, o de una estética de sistemas, que es una expresión que no inventé yo, sino que inventó un señor que se llama Jack Burnham en el año 1968, así que también hay una historia ahí que es un poco paralela, no esto que hablábamos de la cibernética, la teoría general de sistemas, viene de ahí, digamos, ese momento particular de la segunda mitad del siglo XX, donde esas divisiones que heredamos de la modernidad, esas maneras de pensar que organizaron tan bien el mundo y que permitieron el desarrollo industrial, el imperialismo, la conquista de la naturaleza, digamos, empezaron a mostrar sus fisuras, sus problemas, sus resquebrajaduras y nos dejan en este momento donde, bueno, todo es incierto, <ríe> no sabemos muy bien este, para dónde vamos ni qué, ni qué hacer, digamos, con esto que, que tenemos entre manos ahora. Así que bueno, más o menos ahí va la cosa, eh, espero que se haya entendido algo a pesar de la distancia de la mediación electrónica y me gustaría mucho espero que, que haya algún alguna pregunta o comentario de vuestra parte eh, buenísimo leo gracias este, sí disparó un montón de cosas lo que lo que decís um, a mí con respecto, para arrancar un poco de, de atrás para adelante con el tema del arte, cuando hablabas me, me hizo cardar, no sé si vieron la película de Herzog sobre internet, que me están escuchando, ¿no? ¿Se escucha? Sí, sí, te escuchamos, juan Juanpi. Este, que en un momento uno de los tipos que entrevista le dicen, bueno, no sé si las computadoras van a ser en algún momento una película tan buena como usted, y ahí salta él de atrás de cámara y dice, ¡Of course not! ¿Viste? Como nunca van a hacerlo, ¿no? Y, y a mí cuando vi eso, lo, lo primero que me preguntó es que si, si en algún momento las computadoras son tan inteligentes, o de su manera inteligente que los humanos, quizás hagan películas para computadoras, no para humanos, ¿no? películas o, o, o arte para computadoras que la vean esas mismas, ¿no? En La película Her, en un momento ese, eso se desarrolla, eh, no sé si la vieron la película esa, de, de generar, este, de, de inteligencias artificiales que generan otras inteligencias artificiales a partir de datos y vuelven a la vida a personas que están muertas como para poder ellos mismos interactuar. Eh, digo, en, en un punto nada es igual a nada, quiero decir, nunca una computadora va a ser igual a un hombre, al menos que sea un hombre, digo, al menos que esté hecha como de código genético, digo, si seguís por la línea del, ya sea por el lado del psicoanálisis, del inconsciente, de que incluso nosotros mismos tenemos cosas que son incognoscibles para nosotros mismos, y si también seguís la línea de la neurociencia, en donde... Eh, Nun, ni siquiera el pensamiento y la mecánica del cerebro de un humano es exactamente igual a la de otro humano, eh, digo, nunca una computadora va a ser igual que un hombre, al menos que sea un hombre, ¿no? Eh, sí. Eh, claro, sí, eh, sí, ciertamente, sí, y, eh, igual hablamos por ahí como de capacidades, ¿no? Entonces la pregunta es si... Digamos, la, eh, diríamos que está mal formulada, como diferenciar a un humano de una máquina, es una formulación un poco banal. Más bien habría que pensar en términos de lo que los humanos podemos hacer y lo que las máquinas pueden hacer. Eh, en algún sentido la diferencia es clara, porque las, los, las, las máquinas pueden básicamente hacer mucho más de lo que es un humano. ¿no? Lo hablábamos ya desde la rueda de molino, ¿no? Uh -huh. Entonces, más específicamente todavía, habría que convertirla en la siguiente pregunta. ¿Hay algo que los humanos pueden y las máquinas no? ¿Hay una capacidad que las máquinas por principio nunca van a poder eh, imitar? Ya que hablamos de imitación o de mímesis. ¿no? Como... Sí. Y, y para mí la pregunta después de eso tiene que ver con el para qué. ¿no? ¿Para qué el humano quiere generar algo? que eh, sea una réplica ¿no? también de sí mismo, digo porque, como vos decís, eh, las máquinas tienen en cosas súper específicas muchas más capacidades que, que el humano, pero después pasa que, no sé, ves a alguien en, en el subte, en el celular, con un celular que es como la varita mágica que vos decías, y está jugando un juego de súper idiota, de, de no sé qué, viste, invocar una bolita en un agujerito, viste. Mm. Y digo, ¿y para qué tener esa varita mágica? ¿Y, ¿Y cuánto más poderosa se va a hacer esa varita mágica? ¿Para qué la queremos usar? ¿No? Como. Es una línea. De... Sí. Sí, ahí, bueno, la cuestión es si importa qué es lo que nosotros queremos, ¿no? Sí, como decía al principio, este tren en algún sentido se está manejando solo, eh, si sí, hay una inercia del desarrollo tecnológico que nadie en particular está controlando, digamos, entonces simplemente va a suceder y, y volviendo un poco a la, a la primera parte de tu intervención, tenemos estos este, muchachos que se llaman transhumanistas, ¿no? por ejemplo, Ray Kurzweil es el representante quizás más conocido, eh, que dicen que no falta mucho para el momento en que por, por, por propia inercia justamente, o de este automatismo, el desarrollo tecnológico, por el simple aumento de la capacidad computacional, digamos, de la ley de Moore, alcancemos lo que Kurzweil llama la singularidad. La singularidad será el momento en que las máquinas no solo se vuelvan inteligentes, sino conscientes eh, y que por otra parte puedan empezar a diseñarse a sí mismas, como vos decías. ¿no? Entonces, ahí habrán alcanzado como una velocidad de escape. Ya no necesitarán de, de nosotros... Eh, ahí voy, Manuel, eh, un segundito. Eh, y entonces, digamos, los humanos quedaremos obsoletos en algún sentido, ¿no? Como ya, ya, ya habremos sido superados por la autonomía de las máquinas que pueden construirse y mejorarse y diseñarse a sí mismas. Entonces, una pregunta que también viene al caso es si Kurzweil... Eh, tiene razón, ¿no? si sí, efectivamente va a suceder algo como la singularidad o es una especie de delirio, ¿no? de sueño, entonces la posición de los transhumanistas que tienen otras posiciones bastante delirantes, como la idea de que uno va a poder alcanzar la inmortalidad eh, haciendo un download de su cerebro a una computadora, ¿no? transfiriendo la mente a un sustrato de silicio, eh, bueno, si tienen algún sustento o no, y tiene mucho que ver con esta idea de que, de, bueno, de que es una mente, ¿no? Y de que es un ser humano. Eh, sí, Manuel, si querés por escrito, eh, adelante. Eh, Ustedes están viendo el chat, dice Manuel. Hola, ¿cómo están? Quería plantear lo siguiente. Retomando la cuestión de las máquinas creadoras de arte, lo que quizás está ausente en ese caso podríamos decir que es la cuestión simbólica, los códigos, la metáfora. ¿Podremos programar a la máquina para que tenga la capacidad de producir metáfora? Eh, bueno, la cuestión eh, interesante y, y peluda, digamos, no complicada, ¿no? Este, hay que ver qué entendemos por metáfora, si es algo digamos, que entraña, digamos, lo diría así, entraña una comprensión de estructuras profundas, ¿no? Hacer analogías entre dominios diferentes de la vida, como cuando decimos, para un ejemplo pelotudo clásico, la luna, la, hablamos de la luna como una moneda de plata, digamos, implica hacer conexiones que justamente estas redes neuronales hiperespecializadas, que son las que por ahora tenemos de las que hablábamos, están muy lejos de hacer. ¿no? La metáfora implicaría esa cognición general, ¿no? esa capacidad de, eh, de que una inteligencia eh, se mueva por múltiples dominios y que vea estructuras comunes entre esos dominios. Pero además hay otro aspecto de la cuestión que es la relación de la metáfora con, con los afectos, ¿no? Porque eh, muchas veces lo que transita, lo que hay de común entre esos distintos dominios de la experiencia y que nos permite ver analogías y hacer conexiones entre ellas, son sensaciones, ¿no? No es algo racional, no es una deducción, no es algo que ni siquiera podamos poner en palabras sino que eh, tiene un carácter más afectivo. Eh, así que sí, efectivamente, está muy conectado con la cuestión de, eh, de si las computadoras podrán hacer arte o no. Pero hay, hay una cuestión también, que todo lo que se define como inteligencia o se define como metáfora o... O emocional está visto desde el punto de vista de la persona como único referente inteligente pero no hay en ningún momento como un referente maquinal ¿no? como que no hay una máquina ahora mismo que que pueda decir no esto es una metáfora para mí Por... Eh, bueno, el tema es que nosotros somos humanos, ¿no? quizás las computadoras estén conteniendo conversaciones entre ellas con unas metáforas eh, altamente sofisticadas que escapan por completo a nuestra comprensión ¿no? ¿Quién sabe qué puede estar sucediendo en las entrañas de la nube más allá del alcance de todos nuestros poderes de percepción? No tengo dudas eh, te estoy plagiando, Mar. Gracias. <risa> Gracias. Me estoy siendo influido por vos. Vale, está bien. Eh, Puedes plagiarme cuando quieras. ¿no? Pero, pero el tema es que cómo nos enteramos nosotros, ¿no? Nuevamente, es la cuestión de, de imitation game. Digamos, tiene que, tiene que presentarnos algo, esa inteligencia artificial o lo que fuera, que podamos reconocer como metáfora. ¿no? Y entonces diremos, ah, esta... Computadora tiene la capacidad de hacer metáforas. Ya, hasta ahora en la, en la pregunta que planteas de qué puede hacer el humano, qué no puede hacer la máquina, quizá no el humano, pero la máquina hasta ahora existe o su conciencia existe en, una, en un ámbito virtual y lo virtual, eh, como indica la palabra, es virtuoso y lo virtuoso es tienda a la perfección y esa percepción al final es finita. O sea, un sensor... Eh, Cualquier tipo de sensor que tenga la máquina es una eh, desperdicia un montón de información que capta sobre la realidad, porque la realidad al fin y al cabo es infinita. Y nosotros como seres eh, maquinales también tenemos nuestros propios sensores y un cerebro que filtra un montón de información. Pero bueno, hay estados alterados de la conciencia que permiten absorber más información de la, que, de la que somos conscientes cada día. O sea, como que es variable la la el, el grano, el, el, la, la sensibilidad de ese sensor, digamos. Entonces, ahí hay un hay, hay algo ahí extraño, que es la máquina tiende a, a, a lo virtual y a la virtud y a la menor cantidad de información posible y, y al final la realidad tiende a ser infinita. Ah. Mira, yo curiosamente te podría dar vuelta a eso exactamente. Okay. No, sin necesariamente invalidarlo, ¿no? Pero solamente para mirarlo al revés y diría mucho de lo que nos hace humanos es justamente la capacidad de filtrar información, de filtrar y de jerarquizar en procesos que están completamente automatizados, porque la verdad es que nosotros estamos insertos, embebidos en un mundo que nos bombardea con una cantidad de potencial, digamos, de información sensorial completamente abrumadora y sin embargo... Por momentos sí, digamos, pero en general no estamos en, un, en una situación de sentirnos abrumados o bloqueados. ¿Por qué? Porque tenemos procesos automatizados que distinguen lo importante de lo accesorio ¿no? y nos llevan a eh, prestar atención solamente a lo relevante en cada situación. Esos mecanismos automatizados, por cierto, tienen mucho que ver con lo afectivo. ¿no? Son procesos que no son cálculo, no son racionales. Entonces ahí hay también... Toda una parte, diría yo, la mayor parte del cerebro o de la mente humana que está dedicada a esos procesos inconscientes, digamos, sin los cuales la conciencia, el cálculo, no podrían hacer su trabajo. La computadora, por el contrario, o las computadoras tales como las tenemos hasta ahora, no tienen manera de hacer ese filtrado, ¿no? Reciben todo el input que se les eh, da de manera plana, por así decir, chata, para, para una computadora, en principio es todo lo mismo. En lo que capta la cámara son todos píxeles de colores y ningún píxel es más importante que el otro, en principio. ¿no? Entonces, lo que, lo, que, lo que tiene que desarrollar cualquier computadora que pretenda hacer una imitación vagamente verosímil de un humano es una manera justamente de... Eh, jerarquizar, de atribuir importancia, eh, de distinguir valores de relevancia. Y para eso, ahí es donde a mí me parece que empieza a picar, a ser importante, pensar en términos de emoción artificial, ¿no? Porque una máquina hace aquello para lo cual la programamos. Pero si una máquina fuera como un humano, en el sentido de que los humanos no estamos preprogramados, ¿no? para nosotros humanos todo el tiempo es un problema qué hacer con nuestras vidas, es un problema existencial, vital a largo plazo y es un problema momento a momento, bueno, ¿qué hago ahora? ¿qué hago a continuación? Entonces una máquina desprogramada, si no le otorgamos algún tipo de motivación, si la máquina no tiene emociones, no siente dolor, no tiene hambre, no tiene deseo sexual, no, tiene, no se va a morir, eh, ¿por qué haría algo? No? Por ahí estaríamos creando una especie de Buda digital, eternamente mudo e inmóvil, porque no tiene motivación para hacer absolutamente nada. ¿no? Sí, perdón. Pero para mí esa parte que, que tú dices de la el humano como el que calcula, como el que filtra, ya no desde la emocionalidad, sino desde... O sea, todo el estereotipo humano generado intelectualmente, como distinguiéndolo del animal, al final es lo que se superlativa y se convierte, digamos, en la tecnología y en lo que está sucediendo ahora. Esa, esa faceta humana como más abstracta, más... la menos animal. Y al final adquiere autonomía. Claro, es como que en cierto sentido todos estos desarrollos computacionales de inteligencia artificial para mí como que van al revés, en el sentido evolutivo, ¿no? O sea, nuestro cerebro, ustedes saben, es una estructura que tiene una historia muy larga y complicada, se desarrolló en muchas capas y la capacidad de razonamiento abstracto, la capacidad de cálculo, la conciencia, es como la última capita, como el frosting de la... <risa> cobertura de la torta, ¿no? Eso es el neocórtex, es una una capita de 2 milímetros que está en toda la superficie del cerebro y hay todas unas estructuras profundas ahí que son 95% del volumen del cerebro que se dedican a otras cosas que hacen posible el funcionamiento del neocórtex. La inteligencia artificial es al revés, empieza desde lo que sería el neocórtex, desde la capacidad de cálculo y empieza a querer imitar todo lo que está por abajo. ¿No? Es como una cáscara vacía, una, una cosa hueca donde trata a través del cálculo de imitar todo aquello que no es cálculo. Pero, por otra parte, es una manera tremendamente costosa ¿no? de reproducir esos procesos, porque pensar de manera explícita, por eso digamos, el, la conciencia y el pensamiento son un recurso valioso, ¿no? Este, por eso, en, en términos de tiempo, en términos energéticos, por eso la mayor parte de, nuestros, de nuestras eh, actividades mentales están automatizadas, son inconscientes. Porque si tuviéramos que pensar en cada movimiento que hacemos, en todos los movimientos de mis dedos que tengo que hacer para agarrar este vaso, no llego nunca a agarrar el vaso. Este, así que hay algo extraño para mí, ¿no? Hay como un problema, digamos, de... de de la, de, de, para, de, de la dirección en la que se mueven las cosas, los puntos de partida, ¿no? En relación sí, a... Y para mí hay algo interesante también desde el otro lado, es eh, a qué costo generar eso. Porque si dejas de lado justamente los requerimientos energéticos y el tiempo, decís, bueno, el hombre en algún momento, dentro de 100, 200 años, o, o en la escala de tiempo que vos quieras poner, seguramente va a desarrollar algún tipo de tecnología que sea igual a la del humano, este, tan inteligente o más. Ahora, el tema es a qué costo, ¿no? Eh, digamos, cuando, cuando ves, qué sé yo, el, el impacto ecológico que tienen criptomonedas o, un, o el impacto ecológico de cualquiera de todas estas tecnologías, ¿no? Por eso la pregunta era antes también, ¿para qué? Digo, ¿para qué se, se relaciona con a qué costo? digamos, como que hay como una ilusión general también, como la, la cara oscura de todo esto, que es como, bueno, solamente proyectar si es posible o no es posible o de qué manera. Y el tema también es a qué costo se logra eso. Eh, totalmente, sí, sí, es totalmente relevante. Ahora todos estos desarrollos este, con Deep Learning tienen un costo energético eh, impresionante. Eh, hay también ahí, digamos, una característica del elefante y puede reconocerlo cuando lo vuelve a ver. A una red neuronal le tenés que mostrar 10 millones de imágenes de elefantes para que cache <ríe> de qué se trata la cosa. Entonces, ese, ese entrenamiento es algo que tiene un costo este, energético descomunal. Ahora, bien, no sabemos si no se va a ir moviendo la cosa hay mucha gente que lo está intentando porque es un problema bastante patente este, eh, de manera de eh, generar una abducción artificial, o sea, la capacidad de aprender más rápido, ¿no? a partir de pocos ejemplos. Pero ahí me parece que de nuevo entramos en la cuestión de la cognición general, ¿no? El niño lo que hace cuando ve el elefante es enseguida, en base a otros conocimientos anteriores que tiene, detectar una cierta estructura general, de la elefanticidad, qué sé yo, entonces hace esa deducción de manera eh, casi automática y muy rápida, ¿no? eh, cosa que por ahora el Deep Learning está lejos de hacer. Eh, bien, ¿alguien más que quiera hacer algún aporte a, a este delirio? ¿Nadie? ¿Nadie? Bien, eh, entonces eh, Cris, si te parece vamos eh, concluyendo este empático encuentro virtual este, con la invitación naturalmente a quienes quieran sumarse, a quienes se sientan cómodos con este nivel de disparate, eh, eh, a la versión extendida, extended version, eh, que arranca el, el 20 de abril y que será en grupos, este, en un grupo un poquito más reducido, donde espero que podamos eh, tener mucho lugar también para, para el diálogo y la conversación.